Dice ya no soy muy amiga de la perversa. Gran cosa. Gracias. <risa> la artista <risa> urbana la insuperable confirmó ayer de que ya de que ya no está amiga de wow, la perversa. Wow, Según eh. ella por el mal comportamiento <risa> y la vida que lleva la perversa. <risa> <risa> Vamos a escuchar. Amiga sí, de que amiga al cien mía. ¿Eres amiga de la perversa? Sí, muy. Ya no tanto. Pero son amiguitas. Sí. ¿Por qué se dejaron de ser amiguitas? Eh, no que no somos amigas, pero se yo me... Se separaron un poquito. Sí, me recogí un poco por, por su... Comportamiento. Exactamente. ¿Has hablado con ella últimamente? Ella me estaba llamando los otros días, pero yo estaba media rula y entonces cuando no hubiera llamado pues me llamó de madruga Ok. Eh... ¿De la materialista? También, sí. Atención psiquiátrica, si sí. la calle, por eso. No dejen entrar gente a San Francisco. Noticias, eso, espera, ¿eh? <risa> que no son muy amigas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? El, re, el remix sí. de. Con ella. Ajá, ves, yo estoy canta, Cántala, cántala, cántala. Cántala, cántala, cántala. Cántala, cántala. Yo estoy afuera. Bonita, yo creo no, no, no, no no sé no. que te quieren eh. Dale, dale. Ya, estoy... esa dice: Yo estoy afuera de un Chucky. Ay, no. ay, ay, ay, ay. ¿Qué esperanza, eh? El Chucky, el tú eres Chucky. <risa> <risa> tú eres <el> Chucky. <risa> Dios mío, no, parece no, que hubo, hubo, hubo un cori, un, cori, un mal, malo coro ahí entre. No, porque que la perversa como estaba metida en tantos libros en tanta vara, entonces eh. como se le fue gente y ahí <tose> vemos el ejemplo, la, per, la insuperable se le fue a a la perversa. Y no, ¿Qué canción de la perversa se pegó? Se, pe, se han pegado muchas, ¿pues sabes qué tenemos <tose> hoy para ahí? ¿Eh? Jason. ¿Eh? No, no, no, no. El no, bloque, ¿de dónde tú eres? ¿Qué sector? ¿Qué sector tú eres? De los ah, no, se la sabe todo así. Él <risa> se la sabe. Es de los jardines, la sabe toda. ¿Cuánto está para los jardines? La primera. Ajá. <risa> se la sabe. No, no, no, no la vas a saber. Él, la primera, de ahí que hay que darle va a llegar. Pues bien, esos eso son los resultados de un mal manejo. Yo creo que, tú sabes que yo creo que fue, que fue lo que pasó. Tú sabes que ella era madrina de la boda de ella y Yomel. Mel. Y quizá ella se molestó por la altitud y la vaina que ellos cogieron. La La insuperable y Toy Cro. Eran los padrinos de la boda. Los iban a casarse. Ellos se sentó, dirán, ella lo conoce. No, porque ya sabes que no. Lo que pasa es que ellos empezaron a invertir en esa boda. Ellos hicieron incluso, hicieron una fiesta en la casa del insuperable con Toy Cro. Y eso fue grabado por Alofoque, eso fue un reality. Sí. Y quizá ella se sintió ofendida. No, no, porque la insuperable y tóxico son personas de respeto. De respeto. que yo te apadrine a ti, tú lo que me haga para vergüenza vergüenza. Porque son personas. Si dicen pasar vergüenza, tú eres padrino de una pareja que lo que está dando mucho de que habla muchas cosas malas y ese tipo de cosas. Claro, Y para mí que por eso ella se sintió incómoda. Porque ya son personas de, ¿tú me entiendes? Que se pueden ofender como que yo te invito a mi casa y que si yo qué hacemos ahí confiando en ti claro, claro. y eso no, es lo que no, pasa es así